donde están vacunando aquí en, en San Francisco Macorís los lugares y si usted tiene miedo hoy nosotros vamos con usted usted me, me tira a mí yo voy y lo llevo ¿Eh? hay que echarle algo así de gasolina ese es, que hoy está ahí complicado porque se le mete como el agua por dentro eh, cuando echa gasolina tengo que andar con un trapo cerca, ¿no? ay y con su día cuando llueve sí. suerte yo vine hoy con los reyes mundiales y andamos no, ya eh, yo vi en con en Jeep Estás alto como una chincha, porque <risa> esa gente compran de todo. No, esa gente es bueno. lo que me tienen así, a mí no, yo no, no te, podía rebajar. Te tienen gollo, y te habían dejado la riel y te a estado tú da dando el... pecado. tú no viste el video del el pan. El video del pan. Sí. ¡Sí! ¡Señores! <risa> vamos a... Don, don, mírenlo okay. ahí. Mírenlo ahí. Puntos de vacunación. Mírenlo ahí, puntos de vacunación. Esa es una página, ¿verdad, amable? Okay. Suena Arenoso, provincia de Duarte eh, En Castillo está Club Salomé, Salomé Ureña En Castillo, vaya a vacunarse ahí sí, eh. Ahí está en Las Guaranas Club Blue Club Blue, eso tiene que ser un club que, de discoteca sí, sí, Un Ale. bebedero Se están a Señores, a la gente ahí está portando. en Pimentel, Arena 57, Pimentel Para que usted vaya y se vacune ahí San Francisco de Macorís Capilla La Altagracia, Gracias. Centro Médico Siglo XXI, Club Juan Espínola, Club Miguel Galaber, Gala... no, no Gala no Centro Médico Gala. Doctor Ovalle, Club Ayuda Mutua, Club Mayorista Escuela Gregorio Luperón Vista al, al Valle, Valle, Multiuso La Castillo. Castillo. La, la Guama Asuma y la UAS. Y la UAS. Le aconsejo que vayan a la UAS, que es más rápido. Sí. En la UAS. Es rápido. rápido. Para que. Miren, ahí en Villarriba, Multiuso Bajo Techo Villarribas, ahí están colocando la vacuna. Señores, vayan tomando notas. Para que usted se vacune, se ponga, nosotros tenemos, somos completos, más bien, demasiado completos como nosotros. Nosotros estamos orientando a la ciudadanía, orientando ¿eh? a la ciudadanía. Claro. El mejor programa es lo más importante. En la, la capital está la gente huyendo para sentarse a ver a nosotros. Esto es increíble. Esto es increíble. Sí, sí. A nivel nacional, lo más duro. Y internacional también. Eh, internacional también, no que de todos los lados nos llaman todos los lados nos llaman y nos ven. Entonces, sí. el que no está sonando quiere sonar con nosotros. Comienza a criticar que esos muchachos, si no sabemos hablar, vamos a aprender. Si no sabemos leer, vamos a aprender. Vamos ¿todavía a aprender. Hoy tenemos una oportunidad de eso. ¿Eh? No, es que no hay excusa, señores, para vacunarse. Claro, Gritaban ¿no? por la vacuna, ya la tienen, no hay que buscar en la quinta pata del gato, que estoy de, de bastante centro de vacunación que hay, que si allí está llena la fila, yo me puedo ir para el otro lado. Y facilidades de las 8 de la mañana o más temprano en algunos lugares hasta las 4 de la tarde. Así es, así es. Vaya Va, a vacunarse. Va, vacúnate. Vacúnate. <risa> <risa> tú quieras. Te puede vacunar, claro. Para que, porque miren, de, mira y, y, y, y la cosa es tan práctica. Eh, yo fui a un, a un centro de internet y me pusieron la, la tarjetita, me dieron una grande y una chiquita platificada uh -huh. para que usted la cargue en la cartera, mire sí. Porque van a pedir en algunos centros eh, comerciales, van a pedir la la tarjeta la tarjeta es bueno tenerla y arriba. una cosa el que la compre falsificada o algo sí. preso va a caer preso Están y no funciona porque eso es digitado claro ¿eh? y sale digitado. tu cédula y todo eso por decirlo. no hay seguimos? que muchas seguimos